Hola, ¿qué tal? Buenos días, quiero comentarles que la noche de ayer, en la madrugada, recibí varios mensajes en mis redes sociales de Gustavo Isidoro Soto, al cual han llamado el jaguar. Me buscaba porque necesitaba ayuda, quería que lo entrevistara, quería demostrar que él no es ningún asesino, quería que su voz fuera escuchada y entonces por eso se acercó a mí. Eh, le pude hacer una serie de preguntas vía Instagram con audios Y pues lo que van a ver a continuación es lo que platicamos Hola, no te puedo llamar por aquí Pero te puedo mandar audios, cuéntame Mira, necesito que mires mis historias aquí en Instagram O en Facebook Tú traes más o menos la historia Ahí en Instagram subí un video como de 20 minutos. ¿Ya lo viste? Ahí está toda la verdad. Y yo me acabo de dar cuenta. A mí me sacan todo por unos chismes de un supuesto mensaje. Esos mensajes de WhatsApp son falsos. A mí me robaron mis fotos. Y hoy descubrí en un video que tú sabes, tú pusiste. Que Mafia TV enseña un, unos videos. Y esos videos los mandó no sé quién. Yo hasta ahorita me di cuenta, entonces ya sé de dónde empezó el rumor. Y este y pues me están difamando bien feo, le hacen igual siempre que con un vidente y así le hacen los medios de comunicación para empezar polémica y luego la gente se la cree y empiezan a hacer escándalo. Así lo hicieron con la novia de Octavio Ocaña. Entonces si viste el video que subí hoy contando tu historia tal, tal cual lo presenté es como yo he estado eh, siguiendo esta investigación y pues he notado precisamente eso que te comenzaron a vincular y precisamente esta eh, psíquica o bueno esta vidente es que quien menciona que la persona responsable tiene un tatuaje en el pecho y después comenzaron a salir tus fotografías. Yo estoy eh, claro con, con eso, de que en realidad tú no tienes ninguna vinculación o al menos tú no estás siendo investigado por la fiscalía. Todo lo que se ha dicho de ti es a través de los rumores que se han ido creando y las conspiraciones en redes sociales, solamente que la gente no lo entiende. Por eso sería importante que me pudieras decir, que me pudieras decir eh, qué es lo que te está pasando. Si tú no eres esa persona, si tú no tienes nada que ver, pues que expliques y yo lo doy a conocer. Hermano, dicen que a mí me agarraron en Texas, dicen que yo violé a Devani, que yo la maté. Hermano, esto tiene que parar, esto... La Fiscalía no está buscando a ningún jaguar porque no existe. Son puros inventos de las redes sociales. Ayúdame, por favor. Yo recibo amenazas de Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay. Me han visto en España, en Japón. O sea, mi familia está en riesgo. Sacan que porque tengo una placa de policía, que porque tengo una de eh, armas... Ya puse yo ahí en mis historias que todo eso es actuación, yo me dedico a la actuación, hago películas, he salido con Grupo La Fiebre, de Houston, Texas, de Tex-Mex, de Tejano, perdón, nominados para Latin Grammy, he hecho películas, juego poca profesional, viajo de casino en casino, yo no hago esas cosas que ellos dicen, ayúdame hermano, revisa todo lo que puse en mis historias, por favor. Yo tengo un medio hermano que tiene una empresa de transportes, por eso viene todo. Y cuando lo, cuando están atacando su, su página de internet, de su compañía, a mí yo me empecé a pelear en un grupo que se llama Devani Escobar, o sea, Ousiva, o Osiva. el segundo apellido, pues yo no, no la conozco, nunca la conocí, no sé cómo se apellida. Yo me empecé a pelear en ese grupo, y de ahí me empezaron a, a sacar ahí... Yo empecé a figurar ahí en, en, en, en ese pleito cibernético y luego hubo un evidente que dice que dos mujeres y un hombre con tatuaje y de ahí se agarraron para hacer un chisme y luego que salió un... y este empiezan a atacar a mi familia, a difamar a mi familia y yo me veo envuelto en un en un pleito cibernético en el de grupo de, de Evan y Escobar ausiva oficial entonces ahí me empezaron a tirar mucho hate a mí y entonces este sale esa cosa de la evidente que yo ese día yo estaba acá en Corpus Christi yo estaba en las motos de agua el, el sábado, el perdón el, sábado, el 9 de, de abril a mediodía y en la noche estaba en una Fiesta de karaoke, tengo videos en vivo en Facebook. Pero dicen que ella desapareció el 8, la madrugada. También tengo fotos, tengo videos en WhatsApp que puedo compartir, donde tiene fecha, hora y localización. Lo puedo ir a hacer en vivo. Y por eso es que me relacionan a mí, porque mi medio hermano tiene una empresa de transportes. Y estamos en contacto para las preguntas que necesite la gente hacerte y que queden resueltas y demuestres que efectivamente tú no tienes nada que ver con ese caso y te dejen en paz. Es que lo que yo no quiero, yo no quiero hacer controversia, la gente me, me señala, luego van a decir, eh, todos esos videos, ahora sacan que traigo una placa de policía, que tengo pistolas, todos esos videos. Ya, ya comenté ahí, yo hago películas en Corpus Christi, películas independientes Van a decir que yo me quiero colgar de la fama Yo nada más quiero aclarar por qué me relacionaron y ya Ahí está en el video ese de 20 minutos Ok, ok, vamos a hacer eso entonces con el video de 20 minutos Y bueno, una pregunta que tengo es ¿Por qué de pronto en una de tus, de tus grabaciones que subiste en TikTok Mencionas a Devani como la flaca Mucha gente se ha quedado con la duda De que le has dicho o le dijiste la flaca ¿Por qué te referiste a ella así? Pues porque me impactó tanto en mi vida ella Que yo veo todos los videos Y fue como algo que me salió Como en otros videos le he dicho la morrita Que cuando me refiero a ella yo dije, no, pues que a mí me dicen que yo soy el asesino de, por no decir su nombre, digo, de la morrita o de la flaca, no, porque tengo una relación. Es, pues, impactó tanto en mi vida ella que, pues, ¿qué le puedo decir como yo sienta? Dicen que yo la maté y, y pues, obviamente eh, se atravesó en mi vida, en mi destino y y es una forma de, de yo expresarme hacia ella. Si por algún motivo te llegan a llamar para declarar, ¿tú estarías dispuesto a colaborar con todo para la fiscalía? Claro, pues el que nada debe, nada teme, pero hasta que la fiscalía, porque a mí no me ha la fiscalía no tiene nada porque el jaguar no existe se lo inventaron y por supuesto iría con un amparo porque México no es México México es mágico yo, no, yo soy ciudadano americano y yo no confío en las leyes ni de México siendo mexicano porque yo soy mexicoamericano. el español es mi primer eh, lenguaje mis padres son mexicanos amo México pero definitivamente pues no confío en, en su gobierno. Yo no voy a ser un chivo expiatorio de nadie. ¿En donde vives has tenido algún eh, episodio de represalias? ¿De que alguien te señale, que te reconozca, que te haga preguntas o que incluso pues, te quiera hacer daño? En mi casa no, pero ayer me dijeron. ¡Eh! Hey, porque yo vivo en una ciudad de Estados Unidos y me dicen, ¡Eh! Hey, ¿Qué onda? ¿Mataste a la morrita o no? Vamos a platicar, te espero afuera de, uh, afuera de tal lugar y ese lugar, pues es un lugar donde, de la ciudad donde yo vivo y me sentí como que estamos en la misma ciudad, donde te veamos, te puede pasar algo, o sea, no me siento seguro. Al igual también la gente, mucha gente me cree porque por eso mismo subí qué es lo que hago, a qué me dedico, porque por todos los videos que traen de la placa de policía, de armas, todo eso es mentira, todo eso es actuado. Y, este, y pues yo recibo amenazas de, de todas partes de Latinoamérica, me han visto en partes de Europa, hasta en Japón. Y pues necesito que esto Se aclare y que a mí me dejen en paz Porque esto es chismes de redes sociales no La policía La fiscalía no tiene nada Ya ya por favor este pues Ve el video y, y ya después te hacemos una entrevista bien Muy bien Bueno entonces checo el video Mañana lo subo también A mi canal de Youtube Y estamos en contacto Gracias por la confianza bueno, muchas gracias, hermano, porque si sí estoy bien desesperado, porque recibo amenazas de todas partes del mundo. Bueno, gracias. Gustavo me comenta que ya está levantando denuncias contra quien resulte culpable de las amenazas que le hacen a él y a su familia. Me muestra el siguiente documento que ustedes pueden leer si le ponen pausa al video. Y bueno, también le dije que hiciéramos una segunda entrevista porque todos ustedes quisieran hacerle preguntas y que por medio de esas preguntas pudieran ustedes también verificar que efectivamente él es inocente como lo menciona. Así que toda la gente que tenga dudas, que tenga preguntas para Gustavo alias el jaguar entre comillas, porque no se supone que no es su apodo, pues déjenmelo en los comentarios. Voy a estar seleccionando preguntas y se las haré en una segunda entrevista, ya sea por videollamada, ya sea por mensajes o llamada telefónica. Pero el jaguar o Gustavo Isidoro Soto tiene toda la disposición para contestarles lo que quieran y poder demostrar que él es inocente. Vamos a ver si es verdad lo que él nos comenta. ¿Ustedes qué opinan? Por mi parte no me consta que Gustavo sea inocente pero tampoco me consta que sea culpable. Así que vamos a esperar a que responda las preguntas que ustedes hagan y que demuestre que en realidad no tiene nada que ver en este caso. Mi nombre es Oxla castro y los espero en el siguiente video. Suscríbanse al canal, compartan los videos y cualquiera que quiera subir esta entrevista a sus canales de YouTube, a TikTok y demás puede hacerlo con toda libertad. Si quieren darme los créditos, está bien, les agradezco mucho. Si no me quieren dar créditos, no pasa nada, aquí lo importante es que se esté compartiendo la información que vaya surgiendo.